Quiso pagar, forzajeando cosas, y él me dio un, un poquito de cuchillo, pero, pero, pero, el y, estaba, y se mandó y se fue. Yo lo conozco, si lo veo, no pero... sé, sí. ni dónde vive ni nada de eso. ¿Anteriormente ustedes habían salido? No, primera vez. ¿Por qué entiendes tú que te propinó las heridas? ¿Por qué? ¿Por no pagarte? Ajá, por eso, porque yo me incomodé, cuando, porque no me quería pagar, y ella había hecho mi trabajo, y él me apoyó por eso. Aproximadamente ¿cuánto tú cobras por, por esa labor? Dependiendo. No... I don't know.